Epa le chamo, cómo estás vale? Ah, ¿Cómo está gente? Yo creo que ustedes este nuevo video. Estamos aquí. <risa> es una nueva serie para el canal. Bueno, básicamente esta serie consiste ya, espérate, espérate, espérate, déjame aprender algo aquí, vale. Bueno, básicamente esta serie consiste en que vamos a probar cosas medianamente económicas porque acá son muy pocas las cosas que valen un dólar, así que vamos a buscar, así que vamos a buscar cosas de un dólar aquí para comer, cosas que puedas comer por un dólar, un dólar que va a ser yo sé que va a ser muy difícil porque ahorita subieron los precios de todas cosas y la gente subió a 1.5 a 2. A, vamos a ver qué hacemos, pero vamos a tratar de conseguir cosas de un dólar. Hoy no vamos a dirigir un sitio donde ya yo había probado la comida, pero anoche pasé por ahí y me dijeron que hicieron una actualización de su pastelito de pizza y yo tengo que probar eso yo era, ya, yo era fan de ese pastelito de pizza, pero hoy lo vamos a probar nuevo, actualizado 2.0. ¿Con qué vendrá la actualización? No lo sabemos pero hoy lo vamos a averiguar, así que vamos para allá. bueno lo mejor de todo esto es que el sitio queda como a dos pedales de mi casa pero está cerrado Ocho horas más tarde bueno gente y como ven es de noche ya porque vine temprano aquí está el puestico eh, y vine temprano y estaban cerrados así que tuve que venir de noche pero vamos a cumplir la misión de probar esos pastelitos de pizza de un dólar y no estoy solo porque vine acompañado de una amiga Abril <ríe> y bueno vamos a probar esos pastelitos a ver qué tal esta gente es bueno en este pueblo no tienen o sea las personas aquí venden siempre hamburguesa perro hamburguesa perro hamburguesa perro hamburguesa, y no esta gente tiene un menú distinto venden pizza venden pastelitos venden ya vamos, a ver aquí también venden pizza venden. ¿Sí venden hot dogs? Ah, no, pero esto es como lo, las cosas al mayor, pues. Creo que para fiesta y todo eso. Y venden sándwich de pollo y venden un montón de cosas que ahorita vamos a probar lo que vale un dólar, que es el, el pastelito. Después creo que voy a probar la pizza, pero más adelante, en otro capítulo. Ahorita vamos a probar el pastelito. <risa> y bueno, nos vemos ahorita cuando esté listo. Pero gente, ya llegaron los pastelitos, mira. Uy, se ven. Deliciosos, se ven ricos, se ven sabrosos, no enfocar enfocarlos bien. Y ahí estamos pastelito, mira qué rico. Bueno, ¿qué? Es que hay que bajarle volumen a eso, pero no importa. Este se ve gordísimo. Bueno, después voy a leer, este o este. este. Agarra todo el que quieras. ¿Qué te pasa? O sea. Realmente reacciona, venga. ¿Cuál quieres? Ese, ok, yo voy a desarmar este Ok Bueno gente, vamos a hacer el control de calidad Si ¿Sí me puedes hacer los honores vamos no. A ver, lo desnudamos Wow, sensual mm. Y sería genial Un cuchillo, pero ya que ah, pues Me choco. Wow, mira. Bien, me Pizza. Wow. Yo me lo quiero comer Eso <risa> vamos a probar uh -huh. ¿Sabe? Uh -huh. sabe a pizza <ríe> está rico Es algo sí. distinto corazón salía de mi pecho bueno Cabe destacar que tiene maíz, solo suma puntos, mm -hmm. tiene tocineta y tiene jamón por un dólar, por un dólar. Y las pizzas, mira, un dólar allá, creo. <risa> <risa> y la masa, la masa no es de pastel, no es de pastel de este. El pastel este que te hace tu mamá en tu casa para que vayas a la escuela, trabajar o lo que sea. Bueno, esta masa es de pizza, o sea, una masa para un pastel, literal. Eso le da muchísimo más puntos. No, ¿Ah? <risa> pero un refresquito. Bueno, ¿qué tal? Ah, super lindo. ¿Sí? ¿Cuánto le das? Da? ¿De 10 de pastelitos cuántos pastelitos le das? O sea, es una puntuación, del 1 al 10, pero diez pa del 1 al 10 pastelitos 10 mm, pastelitos Bueno, como vemos en este colorido... Pizarrón, tienen pizza, pollo frito, café, raciones de pequeño, ración de tostón, combo fiestero y muchas cosas más Y ahí está, bueno gente, allá en lo último donde ven ese huequito ahí, ahí está mi casa, aquí Y aquí está el negocio, y ahí está Abril, <risa> <risa> y ahí está la bicicleta <risa> Y bueno, por eso les digo, es, es, es un castigo para mí, porque yo quería hacer ejercicio, quería rebajar, pero ya no se puede. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esta serie de probando cosas de un dólar, voy a empezar a incluir mucha comida en mi canal, porque me gusta comer. Entonces, no está mal, y vamos a, a probar muchas cosas aquí, porque, por ejemplo, el pollo frito, ahorita va a salir una ración, y voy a también grabarlo para que ustedes vean, y a ver si nos comemos eso en un próximo video. Bueno, espero que les haya gustado el video, dale like, suscríbete, comenta y si te gustan más videos como este y con Abril, oh, sí. <risa> eh, déjalo en los comentarios, eh, ya sabes, se vienen muchos videos al canal de comida, voy a tratar de incluir muchas cosas que tengan que ver con comida y tengo pensado por ahí, si todo sale bien, hacer una, una serie pero cocinando yo así que dale like, suscríbete apoya el video para que las cosas se den y nos vemos en un próximo video chao bueno y se me olvidó mencionarles que el sitio se llama Laquiados. Es está ahí pero ya, ya hicimos un, hablamos ahorita vamos a ponerle un loguito de esto y un montón de cosas que después vamos a ver más adelante salió una alianza aquí video patrocinado por Laquiados, <ríe> y bueno Ten, tenemos un final feliz porque pedimos un sándwich de ¡oye! ¿Cómo te sientes al respecto? A ver, tragar, a tragar. <ríe>